Bienvenidos de nuevo a mi canal Euromillones. Tras la introducción del anterior vídeo pasamos directamente a poner en práctica las condiciones en el programa Magic Loto 4. Voy a abrir un archivo que ya tengo preparado y vamos a ver el abanico de posibilidades que tenemos para aplicar muchísimas condiciones. como vimos en el anterior vídeo, ahí empezamos a establecer unas condiciones referente a la cantidad de pares e impares, que la escogemos de, de la columna de la hoja de cálculo, que la tenemos aquí, pares e impares, las figuras. Vemos que, por ejemplo, en raras ocasiones hemos obtenido, por ejemplo, 0 pares y 5 impares. este caso yo no marco ni un extremo ni otro. En cuanto a los intervalos, tenemos en este caso la primera posición del 1 al 20, vamos aquí a revisar el gráfico de la primera posición, principalmente porque es la primera posición siempre empezaremos en 1, pero yo el tope aquí lo establezco en el 20, porque en los últimos 40 sorteos apenas eh, se superó ese valor en cuatro ocasiones. Lo mismo lo haríamos en el resto de, de columnas. También tenemos aquí los múltiplos de 3, 5 y 7, tal como vemos en estas columnas. Vamos a observar la suma de números que tenemos aquí. En tres ocasiones, en la suma total de todos los números de la combinación ha estado por debajo de 80 con lo cual establezco que como mínimo la suma ha de estar en 80 y he establecido como máximo un valor de 170 tenemos el número reductor que hace referencia a la suma de todas las cifras de, de la suma total en este caso 130, 1 más 3 más 0 me da 4 no es digamos un valor determinante pero todo aquello que nos pueda ayudar a reducir las combinaciones resultantes, siempre serán bienvenidas. En este caso he marcado casi todos los números, excepto 6 y el 8, porque he observado que eh, sale en, ha salido en pocas ocasiones. En los últimos sorteos. Vamos a ver ahora el tema de las distancias caso he marcado una longitud de 17 a 44 vamos a ver el gráfico que tenemos aquí que es la distancia principal la distancia entre el primer número y el último 44 como techo y 17 como suelo otro dato que puede ser interesante números seguidos en orden natural eso que significa esto Digamos que nos permite establecer precisamente eso, ese, ese orden. O sea, yo, por ejemplo, una combinación de 1, 2, 3, 4, 5, aquí no se podría dar con esta condición. Aquí se podría, digamos, solamente dar dos números seguidos, que evidentemente pueden se puede producir. Pero si vemos la, el, el histórico de resultados, podremos comprobar que rara vez ha salido, digamos, tres números seguidos. Por ejemplo, aquí tenemos el 43, 45, 46. No son tres números seguidos, son dos en este caso. Luego aquí tenemos las distancias. Que concretamente tenemos la columna de distancias aquí. Pues hemos establecido, digamos, en este caso del 1 al 9, del 1 al 13, 2, 19, 7, 32. No tienen por qué respetarse el orden de las distancias. Basta con que se arme la, la, una figura que pueda coincidir con cualquier, cualquiera de ellas. Pasamos a las terminaciones. Si vemos la columna de las figuras de las terminaciones, vemos que principalmente tenemos 2, 1, 1, 1 y 5, 1. En la vez, a la ocasión, sale el 3, 1, 1. Creo que con, colocando estas dos ya es suficiente estamos digamos dejando de usar cinco figuras eso nos restará muchísimas combinaciones y lo mismo pasa con las decenas en el caso de las decenas sí que he utilizado la figura 311, pues porque aparece con cierta frecuencia una digamos figura que no que no suele aparecer por ejemplo la 3.2. para entendernos en este caso significa de que hay tres números en una decena y otros dos en la segunda decena, en, en el segundo grupo. Tenemos aquí grupos probables. Aquí hay un grupo que ya viene predefinido, que lo vemos aquí, que es, se llama PRI, que la, se hace referencia a los números primos. Tenemos aquí la columna de números primos y podemos ver con qué frecuencia aparecen esos números. En este caso, yo he establecido que entre 0 y tres aciertos dentro de este grupo. Bien, aquí tenemos en principio las condiciones principales. Luego podemos establecer grupos extras a medida, como por ejemplo, aquí tengo un grupo establecido para la primera fila y le pido al programa que quiero acertar en este grupo de 0 a 2 números. ¿En qué me baso? Pues vamos aquí al histórico que tenemos del año 2020 y podemos ver que en la primera fila, normalmente no se ha superado más de dos aciertos. Aquí tenemos el resultado, la figura de cada, de cada fila, para que lo podamos comprobar con facilidad. De esta manera podemos ver que en estos grupos puedo manejarme en principio con estos parámetros. No obstante, me puedo arriesgar. Y no me puedo decir, a ver, normalmente incluso en la segunda fila, muy rara vez han aparecido dos números en ese grupo. Puedo establecer un 1 y así, obviamente, reducir combinaciones, que es el objetivo de todo este sistema. Aquí he definido otro grupo. En este caso, estoy trabajando con las terminaciones. Volvemos otra vez a la hoja. Y aquí voy a analizar la figura de las terminaciones. Como podéis ver, que es lo que hemos dicho antes, me puedo manejar de la misma manera, aunque esto ya está definido en las condiciones generales, yo aquí incluso me puedo permitir de incluso buscar o decir, bueno, pues me arriesgo y en 5 voy a poner máximo 1 y en 2 puedo poner máximo 1. Porque igual he visto algo, algún criterio que me ha hecho pensar que puedo puedo hacer esto. Seguimos. Otro grupo que creo interesante es el que se llama el anillo exterior. También me puedo basar en el histórico. Aquí en este histórico, el, digamos la hoja de cálculo ya me da un valor. Y es el valor que vemos aquí concretamente en color rosa. ¿vale? Esta casilla de color rosa, que en este caso tengo un 4, me dice que en el anillo exterior hay 4 números. En este caso solo hay uno. En este otro tenemos 3. 1, 2, 0, 3. La casilla de color lila... Me indica simplemente las filas que están libres. En este caso tenemos 6 filas libres. Aquí hay 5, aquí hay 6. En el anillo exterior pido al programa que me acierte de 1 a 4. En el anillo de medio, del 1 al 3. Y luego pasamos a columnas. Esto ya digamos también es bastante general, que he puesto en las primeras, digamos en las columnas principales que tiene más números, de 0 a 3, y en la última que es prácticamente media columna, de 0 a 2. De la misma manera podemos observar siempre el histórico, por eso es interesante trabajar con este histórico para ir revisando con qué frecuencia se puede dar. Por ejemplo, aquí tenemos que en esta ocasión, el 17 de marzo, en la primera columna efectivamente salieron tres números podemos ir revisando cuántas veces eso se puede producir el hecho de que en una sola columna salgan tres realmente no son muchas o sea, incluso podríamos ir reduciendo y poner un margen de 0 a 2 en este punto por ejemplo he establecido otro grupo que esté es muy sencillo en el cual yo le solicito al programa digamos los 15 números más frecuentes ¿Cómo lo sabe el programa? Pues porque el programa tiene su propio archivo de sorteos el cual podemos ir actualizando automáticamente y de ahí me saca ese, ese parámetro en el siguiente grupo puedo definir lo mismo pero en esta ocasión 15 números menos frecuentes bien vamos a guardar esta combinación y ya sea caso eh, vamos a finalizar este vídeo y en el siguiente seguimos explicando cómo poder seguir reduciendo las, las combinaciones para poder conseguir un un resultado con beneficios como siempre os emplazo a que miréis el comentario, el primer comentario para que podáis descargar, adquirir este, este programa y tener también, si os interesa, la suscripción de la hoja de cálculo. Gracias.